Ok. Hola, buena gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Jose Ultimate, estamos aquí al fin del nuevo video para este canal, creo que ya ha pasado como una semana de que no he publicado nada, aunque bueno, sí estoy en comunidad y en Facebook publicando una de otra cosa. Y ok, y he preguntado mi sección, o ¿no? si quería el interés de que reaccionara a este nuevo parodia animación ¿no? de, de Canon que se ha pasado ya todo esto que a algunos como siete personas dijeron que sí y bueno pues, tres en Facebook no sé. así que bueno mira, igual vamos a reaccionar a este video vamos a reaccionar primero el de inglés después al de español que hizo Merfus que me esperó unos dos días que... que sabía que lo iba a subir no así que bueno vamos a reaccionar primero el original en inglés a ver con qué nos bueno, no bueno ya acabo de echar un vistazo ya le puse los subtítulos acá y bueno, el título acá se llama Tengo un amigo en mí, ya que conocemos este canal, a, a Nick Canon y sus animaciones, eso suena muy bien, ¿eh? suena bastante bien, no suena nada mal <ríe> Así que bueno, vamos a, a reaccionar, que, que lo que vamos a hacer, ¿no? Así que vamos a ver a qué contiene esto, y bueno, a la a Andy, no, porque como te estoy tres, ¿no? Así que vamos a reaccionar ahora el video y a ver qué onda y Ok Ok, pasa? Okay. ¿Qué te Okay. I, okay. okay, I okay. pasa? eh Okay. No sé eh. que Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. <laughs> If you don't respond, I'm gonna start killing all of your friends here. Move for me, Woody. Move for me. Okay. <laughs> Do you think that I'm fucking playing? I saw you, Woody! I saw you and the toys playing with Sid! My toys were live. Y acuerdo! ¡Mi toy estaba vivo! ¡Ya está! my está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! my está! ¡Ya está! Mi está! ¡Ya Hay una serpiente en mi bote. ¿Qué tal fue el poster Okay. I knew it. Knew you were alive, Woody. Woody, I knew it. Okay. Te You have cancer, Andy. When ¿Eh? we reveal ourselves to be alive to humans, they contract cancer. He oh. got cancer, Andy. Sorry, Andy. Andy. Andy. Andy. Andy. Cancer. Sorry, Sorry, pal. Didn't you ever wonder where Sid went? He moved. He, Mom said he, moved. he moved to heaven, Andy. He got cancer. <risa> Ay, perdón, pero como lo dijo, eh. Said he, moved. he moved to heaven, Andy. ¿Qué pasó a tu vecino? Se mudó. Se mudó al cielo, eh, Andy. He got cancer and died. I know that you just found out that you have cancer but it feels so nice being able to talk to you finally <coughs> Okay. Why would you do this? I don't want to Andy but you forced my hand. I had to look out for my partners. It's like looking into the face of an angel Andy. It's too much for humans. No don't come back Andy! ¡Ah, ¡Ah, partner. back from infinity, el el ¡Ah, Yeah, no, no pasó nada. Estoy Está bien. ¡Oh, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, Ah. Hey, ¡Oh, got ¡Oh, channel called. Of me, hola mi canal, de canal, de mi canal, de mi canal, de mi canal, de mi canal, de mi canal, de de de mi canal, de de Poquito nomás fue, eh. tampoco tanto. Qué bueno que estoy acostumbrado, ¿no? Así que bueno. Vamos a reaccionar ahora el doblaje de Melfo en latino. Ok, ya lo compré. Quiero que te muevas. ¿Eh? Quiero que te muevas para mí. ¿Y si no me respondes? Voy a empezar a matar a todos tus amigos de mierda Muévete para mí, muévete para mí. ¿Acaso crees? ¡Que estoy putas jugando! Sí, me te lo eh. Te vi a los juguetes jugando con Zed Mis juguetes estaban vivos y los vi jugar con mi vecino. No conmigo Mi infancia Toda mi vida Por nada que Mis juguetes estaban vivos Pero no estuvieron vivos conmigo ¡Cat! ¡Se el héroe Woody! ¡Muévete para mí! ¡Muévete! Hay una serpiente en mi cola Lo sabía yo no sabía, Woody sabía que estabas vivo. Yo... <risa> Tienes cáncer, Andy. Cuando revelamos que estamos vivos a los humanos, contraen cáncer. Tienes cáncer, Andy. ¿De cáncer, amigo? Ay, ¿tose ¿tose ahora el el cáncer. ¿Sabes lo que esto significa? Te moviste, pero yo no me volvería a mover. Te moverás en el cielo, vaquero. Tiene cáncer amigos Sé que es muy difícil el tener cáncer Pero estoy muy feliz De por fin hablar contigo amigo ¿A qué precio? ¿Por qué hiciste esto? No quería lastimarte Andy Pero me forzaste a hacerlo Tenía que ayudar a mis amigos Es como mirar a los ojos de un ángel Andy es demasiado para los humanos. No regresarás del infinito, Andy. Ok no, <risa> vaquero <risa> No, no, no. ¡No! ¿Sí? no, no Soy Mid Kenyon. Espero que la hayan pasado bien con este video Les recomiendo que se pasen por mi canal secundario Que está en la descripción También, suscríbanse al canal de Merfus Que es el que dobla las animaciones que hago Nos veremos en otra ocasión Con otro video perturbador Hasta la próxima <risa> <episode>. <risa> Ok Bueno, gente Creo que me ha gustado estos vídeos bueno, la, la, la, la animación estuvo bastante bien el doblaje de manfugas también bastante bueno como lo interpretó y bueno gente dejar sus videos originales abajo en la descripción y bueno la lleva un amigo de miedo al, al cáncer <ríe> no caso terminar que lo pegó de golpe <ríe> así que ok